Pasan muchas cosas después del famoso diálogo que se inició el pasado viernes en México entre el chavismo y la oposición. Se rumora, se habla por ahí, se dice... Aquí caben varias hipótesis. La primera es que Maduro cree que ganó. Es más, el chavismo está celebrando de que ellos ganaron la primera partida. ¿Por qué? Porque si por un lado se está hablando de que supuestamente Estados Unidos ya aceptó dialogar con ellos directamente, sin la oposición. Por otro lado, también está augurando de que él iba a esos diálogos siempre y cuando se le aceptara a él como presidente de la República de Venezuela y se aceptara y se legalizara las fraudulentas elecciones del pasado 6 de diciembre, donde se postuló el 5 de enero la nueva asamblea nacional en cabeza de jorge rodríguez entonces supuestamente ellos ya pasaron a esa etapa entonces ya como dice el dicho coronaron pero una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando y aquí tenemos que ser claros una cosa es que se, se se pinte sobre eso y otra cosa es la realidad por otra parte tenemos que están especulando ellos mismos que si se aceptaron las condiciones bajo las condiciones de nicolás maduro entonces automáticamente juan guaidó ya pierde la presidencia interina de venezuela vuelvo y digo realidad fantasía especulación verdades conveniencias o arreglos no lo sabemos aquí hay un juego que toca saberlo manifestar la única que yo veo como punto positivo es que haya un diálogo un acercamiento Ahora, que esto se lleve a la realidad es otra cosa. Porque una cosa es decir, el camino hacia Venezuela desde Colombia es por Cúcuta. Entonces, una cosa es que yo me pare en Cúcuta y diga, ya llegué a Venezuela. Y otra cosa es que yo diga, ese es el camino para llegar a Venezuela. Y aquí, lo que se hizo este fin de semana, en convenio de los diálogos, es que se está armando una carpeta para comenzar. Pero esto no quiere decir que esto ya se, ya se acabó y ya todos felices, para su casa un golpecito, que Dios lo bendiga y chao. No, eso no es así. Entonces aquí se teje una, algo que, que está llamando la atención. ¿Realidad o especulación? Maduro plantea diálogo directo con Estados Unidos con miras a retomar relaciones diplomáticas y obviamente el fin de las sanciones. ¿Será que se puede saltándose a Guaidó? O sea, ¿se puede ir que vayan directamente y que se salten a Guaidó? Porque saltándose a Guaidó con esta propuesta o será el fin del interinato. ¿Será que Guaidó ya termina ahí? ¿Y qué tanto le conviene a Biden quitar las, las sanciones a Venezuela con miras a las próximas elecciones en Estados Unidos? Ojo, porque es que aquí hay muchas cosas en juego. Esto no es hablar por hablar. Nicolás Maduro planteará la apertura de un diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos con miras al, al regreso de los encargados de negocios a las embajadas luego de romper relaciones con Washington hace dos años. Vuelvo y digo, si ya lo aceptan a él como presidente, ya tienen que activarse en las embajadas en los países que no lo aceptan pero eso sería ya que ya llegaron a un, a un acuerdo pero esto apenas está comenzando es aquí hay, hay, que, hay que tomar las cosas con mucha delicadeza pero antes de iniciar yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales ustedes no se le olvide que ustedes son los que hacen posible que nosotros estemos aquí narrándoles y diciéndoles la verdad Minuto a minuto de lo que está pasando y en qué puede llegar a terminar esto, cosa que no pueden hacer otros medios porque están realmente amarrados de pies y manos. Maduro también de manera prepotente, como lo sabe hacer, dijo, estamos preparados para el diálogo directo con el gobierno de Estados Unidos. Siempre lo hemos estado, pero ellos tienen que ceder ante su arrogancia su odio y su desprecio y así poner una agenda sobre la mesa. Supuestamente los prepotentes son los americanos, él es un, un santico. Con Joe Biden al poder, el mandatario chavista se ha mostrado abierto a retomar diálogos nuevamente con Estados Unidos. Se firmó un memorando de entendimiento para sentar las bases del proceso que Maduro mostró en esta rueda de prensa a la que acudió igualmente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación oficialista como cabeza de la Asamblea Nacional. Según Maduro dijo... Creo que arrancamos de manera exitosa. Esperanzadora. Nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo imposible. Pero que esta vez la oposición no patee la mesa, miren, es que... Es que es cínico Que no rompa el camino del diálogo Refiriéndose en referencia a los fallidos Intentos del 2018 y 2019 En República Dominicana y Barbados Este último también con mediación de Noruega Supuestamente aquí lo que está diciendo Nicolás Es que el, los diálogos pasados Los pateó la oposición Ahora, son siete áreas Como aspectos principales Entre ellas los derechos políticos Garantías electorales Y el elemento central para nosotros Que es sanciones levantadas o no hay nada. Esa es la consigna, reiteró Maduro. Ojo, él está colocando las cosas supuestamente como ya un hecho, pero todavía falta mucha tela por cortar. Como gesto de protocolo, las autoridades venezolanas escarcelaron al, al exdiputado. Freddy Guevara, poco más de un mes después de ser acusado de traición a la patria y terrorismo. Además suena para sumarse a la mesa de diálogo en México. Asimismo hay quienes afirman que después de la firma se daría por terminado el gobierno interino de Juan Guaidó. Después de la firma en el que no aparece la figura del gobierno interino y se reconoce a Nicolás Maduro como presidente, se da por terminado el itinerato que encabezó juan guaidó ¿Cuándo se deja de llamar a guaidó presidente interino buena pregunta la respuesta está en el memorando de entendimiento firmado este viernes pasado en méxico entre los representantes del régimen de nicolás maduro y los delegados de la oposición dirigida por juan guaidó desde el 13 de agosto del 2021 esto se celebraría como otra victoria del chavismo en una fecha de celebración para la izquierda además que es el día en que los socialistas conmemoran el aniversario del nacimiento de fidel castro lograron que el gobierno interino de Juan Guaidó llegara oficialmente a su fin y todo sin que fuera necesario el uso de la justicia al servicio de Flores. Ellos, Guaidó no fue destituido, Guaidó no fue encarcelado, sino que Guaidó renunció, según ellos. Según su punto de vista, para haber llegado a la firma de este memorando de entendimiento fue necesario haber aceptado las condiciones impuestas por Nicolás Maduro. ¡Oh! Entre las que se destacaban como irrenunciables el reconocimiento a su investidura como presidente y a las instituciones constituidas bajo el régimen desde el pasado 6 de diciembre, por lo tanto el parlamento dirigido por Guaidó cesa de inmediato sus funciones. Cabe celebrar que la negociación se hará bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. El solo hecho de haber firmado este documento ya significa un triunfo para el chavismo, que una vez más logra ganar tiempo para extender su permanencia en el poder y una capitulación para la oposición que acepta unas condiciones que niegan la existencia del hasta hoy gobierno interino. Vamos a ver qué pasa. Ahora viene la otra pata que le nace al cojo. Levantar las sanciones a Maduro podría pasarle factura electoral a Joe Biden, sobre todo en la Florida. Según las apreciaciones de los analistas, consideran que las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que los demócratas se juegan la mayoría en el Congreso, ponen a Biden en una cuerda floja, en una situación complicada, ya que el levantamiento de las sanciones al régimen chavista podría perjudicarle un estado clave como es el estado de la florida como se esperaba la política de washington hacia venezuela ha cambiado con los demócratas eso se sabía Trump fue bastante duro, pero ya con la postura de Biden, pues como se esperaba, la política hacia Venezuela cambió bajo el liderazgo de Joe Biden con, con los demócratas, pero se reserva las sanciones de la era de su antecesor Donald Trump como garantía para mantener al régimen de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones debido a la larga lista de intentos infructuosos. Qué cosa tan curiosa, ¿no? precisamente el mismo Joe Biden en este momento no quita todas las, las cosas quiso Donald Trump porque sabe que es la, la única garantía que tiene para tener sometido o ajuiciado a Nicolás Maduro en una mesa de negociación. Son tres factores. El uno que pretenda Nicolás llegar a Estados Unidos a hacer una negociación excluyendo a todos, entre esos a la oposición y obviamente a Juan Guaidó. Esa sería una cosa que tocaría pensarlo muy bien. La otra. El que se diga que ya con este acuerdo que se firmó se está aceptando a Nicolás como presidente, se está aceptando la Asamblea Nacional, la ilegal Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez como legal y se estaría sacando la figura del presidente interino Juan Guaidó. Esa es la otra la otra cara de la moneda, por, una, por decir una es la cara y el otro es el sello. Y la última que es donde está realmente... El juego de si sí o si no Que es la postura de Joe Biden Con respecto a Nicolás Maduro Donde sencillamente comienza A quitarle las sanciones Pero no olvidemos que ahorita Vienen las elecciones de congreso En los Estados Unidos Donde Biden está con los demócratas Por debajo de los republicanos Un poquitico Y esto le podría dar un coletazo Bravísimo a la postura de Biden Puesto que perdería El apoyo que siempre ha tenido en la Florida y que ellos consideran ese estado como el más clave para poder ganar. Aquí está para sentarnos a tomar un café y ponerle pilas a esto porque minuto a minuto de lo que va pasando. Y ojo, estamos hablando con la verdad, que nos tilden de chismosos, que nos tilden de como quiera, pero estamos diciendo la verdad cabal a lo que está pasando y ustedes están haciendo posible de que eso sea así. Hasta una próxima oportunidad.